Bueno, nos encontramos ahora con Chano Romero, Secretario General de la Asociación de Trabajo, Trabajadores del Estado, para hablar respecto y reflexionar un poco cómo va y cómo está terminando esta primer parte de los talleres de sindicalismo en Argentina. Chano, buen día, muchísimas gracias por recibirnos. No, al contrario, buen día, le agradezco soy yo. Creo que es interesante, es eh, muy importante para muchos trabajadores, ...y fundamentalmente para ver en el resto de aquellos que están participando... quizá por primera vez, no solamente conocer todas estas situaciones... ...porque esto es teórico, después en la práctica es otra realidad... ...ahora sí sirve como base, por eso es muy importante arrancar con un piso... ...porque esto no tiene techo, además la problemática del trabajador... ...es diferente en cada lugar, en cada momento y en cada coyuntura nosotros tenemos situaciones de trabajadores que estamos discutiendo por un lado salario, por el otro lado previsión social, por el otro lado estamos eh, discutiendo también lo que es la obra social la carrera administrativa y la precarización laboral que existe hoy dentro del estado y estoy hablando como sector del trabajo pero no el colectivo de trabajo porque en, en los trabajadores privados hay otras situaciones que en el fondo tienen la misma cosa que es la explotación del trabajador y la discriminación para ter, tener una carrera administrativa y ver con futuro ese trabajo que hoy tiene. Hoy la precarización es una problemática que tenemos que abordarlo y que por eso es muy importante la formación de los trabajadores en sindical en este tema sindical. Entonces resaltamos el hecho de la importancia de la formación sindical para plasmarlo después en la práctica y en la cada una de las realidades diferentes de los trabajadores, como bien mencionado usted. Absolutamente, absolutamente. Esto es un piso de donde se arranca. Saber un poco de dónde se viene para saber dónde está y poder decidir para dónde irse. Chano, respecto a la convocatoria, están presentes representantes de, de, de muchas de los sindicalismos de Corrientes. ¿Cómo ve esto? También es importante porque se está viendo la particularidad de nuestra provincia, una provincia empobrecida, no una provincia pobre, una provincia muy rica, pero sí empobrecida, y donde la, la actualidad es que la precarización se ha puesto, se ha impuesto acá, con un gobierno provincial que hace más de 20 años que están gobernando y que no tienen excusa para no reconocer de que ellos son los grandes responsables de la situación por la cual atraviesa el trabajador correntino, en particular los trabajadores del Estado y municipales. Tenemos que entender esto, que nuestros también intendentes muchas veces son intendentes y se ocupan y se preocupan por la situación de los municipios nomás pero en su municipio está el hospital público que es provincial y que tiene que tener la obligación de también recurrir a reclamar por un mejor servicio en la salud pública, en la educación, en el tema de los edificios, de los establecimientos escolares, que yo no estoy diciendo que lo tienen que pagar ellos, tienen que gestionar que eso se mejore. Chano, muy clara sus palabras. nuevamente, muchísimas gracias, muy agradecido poder tener contar con su palabra. No, al contrario, lo agradecido soy yo y ojalá sirva para algo. Muchísimas gracias. gracias a vos.